¿Qué harías si yo te dijera que puedes ganar dinero solamente por escuchar música? La gente escucha música todo el tiempo, cuando van caminando, cuando están en el gimnasio, cuando están acostados en su casa, cuando no quieren escuchar a sus papás regañándolos por cualquier cosa. Eh, en fin, en cualquier momento y en cualquier lugar puedes escuchar música. Ahora, imagínate que alguien te pagara por hacer. ¿Suena demasiado bello para ser real? Tal vez, pero gracias a internet hoy en día ese empleo es más real que nunca. Eh, hay sitios web que te pagan únicamente por escuchar música. Pero tú vas a decir, bueno, pero ¿cuál es, cuál es el punto aquí? ¿De qué se trata? Explícame más, Cristian, porque suena como que demasiado bueno para ser real y no te creo nada. Ok, ok, no pasa nada, no me creas. Te voy a explicar. Hoy en día, eh, en el 2020, la forma en la que la música se crea es muy diferente a como era hace 20 años, hace 20 años, o hace 30 años. Uh, antes, eh, los cantantes, eh, los creadores de música, tenían que aplicar, ir con una productora y la productora tenía que checar el material, checar las canciones y quizá, si les gustaban, invertían en ellos, eh, les daban la oportunidad de poner su disco, su música en la radio y, bueno, volverse famosos. Pero hoy en día, gracias a internet, las cosas han cambiado. Hoy en día, cualquier persona con talento puede crear su música y sin la ayuda de ninguna productora o de ninguna compañía puede hacer que se expanda y que la gente empiece a escucharla. Y por eso existen servicios como este. Es una página que se llama Playlist Push. Eh, y es una página que te paga realmente por escuchar la música De creadores, de personas que hacen música Y lo que tienes que hacer es escucharla Decidir si te gusta o no Dar una pequeña revisión, una calificación de, sabes que, sí me gusta pero bla bla bla bla o sabes que no, no me gustó mucho porque creo que es muy, muy triste, o creo que está el beat es muy rápido, o simple sencillamente no me gusta por cualquier razón que quieras decir. ¿no? Eh, y una vez que haces eso, entonces pues te paga. Eh, y bueno. También te piden que si te gusta la canción que la agregues a tu playlist, a tu lista de música que normalmente usas si es que tienes por ejemplo Spotify o Apple Music o YouTube Music eh, que son servicios, aplicaciones que hoy en día mucha gente usa para poder escuchar canciones a cambio de una pequeña membresía que pagan eh, bueno, cada mes. Pero por ejemplo Spotify eh, tiene un servicio gratuito que si sí, te ponen esos... te ponen esos anuncios que son un poco molestos cada dos o tres canciones pero es gratuito entonces eh, cualquier persona puede empezar a usar Spotify y escuchar toda la música que quieras entonces la forma en la que tú puedes en este momento empezar a ganar dinero escuchando música es registrándote en esta página que te digo que se llama playlistpush.com eh, y te registras y el único requisito es que tengas por lo menos 400 seguidores en tu playlist, en tu lista de música de Spotify o de Apple Music o de YouTube Music, el servicio que, que uses más, eh, que tengas 400 seguidores. Y entonces tú vas a decir, ¡ay, Cristian, ahí está el punto! Bueno, porque no tengo ni un seguidor, que nadie me sigue, ni siquiera mi familia. Bueno. Entiendo, entiendo perfecto, pero no te preocupes porque también te, vengo, te traigo la solución para todo, inclusive para eso. Eh, lo único que tienes que hacer para conseguir 400 seguidores es evidentemente tener una cuenta. Me voy a enfocar en Spotify porque es más fácil, y es el, como el, el servicio más común, más famoso en el mundo. Eh, tener una cuenta en Spotify, la puedes abrir en este momento, descargas la aplicación o te vas al sitio web Spotify.com y eh, te registras gratis, haces una lista de música, no sé, lo que te guste, eh, las 100 mejores canciones de rock, o las 100 canciones más sensuales de música latina, o las 100 canciones más increíbles de bachata, o las canciones más románticas para pasar con tu pareja, o la que tú quieras, como tú quieras. Una, una lista de música sobre lo que se te pegue la gana tu música favorita la creas y agregas todas las canciones que te gusten pum, pum, pum, pum. unas 10 20 30 las que tú quieras y después ya que tengas esa playlist esa lista de música la vas el punto es obtener seguidores no entonces lo que vas a hacer es visitar tres sitios web que te voy a dejar en la descripción uno es reddit que hay, bueno Reddit es un foro en donde las personas comparten diferentes cosas y hay una sección especial para listas de música de Spotify. Entonces tú puedes ir ahí y eh, simplemente poner el link de tu playlist, poner de qué se trata y la, las personas que lo vean, si les interesa de qué se trata la música o de, de qué tipo de, de género es, entonces se registran y vas a seguir ganando seguidores esa es una opción muy buena te la recomiendo la segunda opción es eh, vas a visitar un sitio que se llama Soundplate te voy a dejar también todo está en la descripción ¿ok? un sitio que se llama Soundplate y te vas a registrar y ahí también vas a poder dar dejar registrar tu playlist para que otras personas la vean la chequen y si les gusta se registren te sigan en esa playlist y por último, hay otro sitio web que se llama playlist.net y es lo mismo. Básicamente te registras y ahí puedes poner de forma gratuita tu link para que las personas se registren o sigan tu playlist. Eso lo puedes hacer en un día. Es realmente muy, muy, muy, muy sencillo. En un día te registras en todos los sitios web y puedes empezar a conseguir seguidores. Eh, y es muy probable que los 400 seguidores te lleguen en... 24, 48 horas. Bueno, depende, obviamente, depende de qué tipo de eh, lista de música hayas subido, pero si es algo que generalmente es popular o que tiene, eh, bueno, bastante... Sí, como popularidad en el mundo, es muy fácil que consigas a sus seguidores de forma bastante, bastante rápida. Uh, una vez que lo hagas, entonces te registras en el sitio que te dije al principio, Playlist Push. Com y entonces ahí puedes decir: Pones tu país, puedes poner, Sí, tengo más de 400 seguidores, no hay problema, te registras y ¡pum! ¡Tarán! Se abren las puertas de la libertad financiera porque entonces a partir de ahora vas a poder ganar hasta 12 dólares. ¡12 dólares! Solo por escuchar una canción y decir si te gusta o no y agregarla a tu playlist si es que te gusta. Entonces, eso realmente es. Es algo que difícilmente se encuentra en todos lados. Te recomiendo que la pruebes. Eh, como dije al principio, hoy en día, gracias a internet hay muchísimas, muchísimas opciones. Eh, constantemente estoy subiendo este tipo de videos con algunos consejos para ganar ciertos ingresos extra y si tú empiezas a usar cada uno de ellos, eh, pues de poquito a poquito empezarás a hacer una cantidad más y más grande que te va a poder llegar, eh, bueno, cada mes o cada semana. En este caso, por ejemplo, de este sitio web, playlistpush.com, eh, ellos pagan cada semana eh, y te pagan directamente a tu cuenta bancaria. Entonces, realmente es una maravilla. Vaya que... Eh, yo recuerdo cuando estaba en, en la universidad todo el tiempo estaba escuchando música, en mis audífonos, escuchando música, da, da, da, en, el, en el gimnasio, cuando iba de camino a la escuela, da, da, da, para todo. Si alguien me hubiera dicho, oye, te pago por cada canción que escuches, yo hubiera dicho, no, estás loco. Ojalá, ya estaría millonario. Eh, en ese entonces no existían este tipo de sitios. Pero, la tecnología, el internet, todas estas maravillas pues lo han hecho realidad así que te recomiendo que en este momento te metas empieces a registrarte en todos los sitios web consigas esos 400 seguidores y empieces a escuchar música y a calificarla si es buena o mala y por qué y empezarán a llegar Pagos a tu cuenta bancaria que cuando lo veas no lo vas a poder creer. En fin, eso es todo. Espero que les guste el video, que les sirva de algo. Si es así, denle like. Si no, bueno, no pasa nada. Eh, déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, etcétera, etcétera. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao, chao.